Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas ciencia afines a ella. El día de hoy vamos a mirar la siguiente parte de desigualdades aplicadas con el valor absoluto. Vamos a mirar uno de los casos y cómo debemos aplicar este tipo de desigualdades. No siendo más, comencemos. Existen diversos casos para resolver desigualdades, existe el caso mayor que una variable, menor que una variable, en este caso B, menor o igual que una variable y por último mayor o igual que. Vamos a concentrarnos en el caso número uno, el que quiere decir menor que, vamos a resolver este tipo de ejercicios. Con este caso. Vamos a resolver este primer ejemplo. Tenemos valor absoluto de 2X menos 1 menor que 2. Entonces podemos ver que tenemos el caso número 1 menor que una variable. En este caso sería este caso. Entonces A sería 2X menos 1. Entonces vamos a reemplazar lo que dice la fórmula. Entonces quedaría menos B. En este caso B sería 2, quedaría menos 2 menor que A. ¿Quién sería A? 2X menos 1 y B sería en este caso 2. Vamos a reemplazar a ambos lados de la desigualdad. Este menos 1 lo pasamos a sumar, quedaría menos 2 más 1 menor o igual que 2X menor. Ahora, esto está restando, lo pasamos a sumar. Estoy haciéndolo en ambos lados de la desigualdad, tanto para este lado como para el otro. Ahora, este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir, pero primeramente hagamos la operación. Menos 2 más 1 nos da menos 1. Y este 2 que está multiplicando la variable lo voy a pasar a dividir, quedando de esta manera. Aquí queda de igual forma, 2 más 1, 3. Y este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Quiere decir que estas dos forman parte de la solución de la variable x. Entonces vamos a mirar cada una de ellas. Entonces, primeramente tenemos esto: me está diciendo los x mayores que menos un medio. Se lee hacia este sentido. Olviden que boquita grande es mayores, entonces mayores que menos un medio. Y la otra es los x menores a tres medios. Miremos cómo se representaría esto en la recta. Ya teniendo la recta, entonces tenemos lo siguiente, menos un medio. Como es negativo, esto es prácticamente menos 1.5, quedaría acá menos un medio, que es 0.5. Ahora, tres medios es lo mismo que 1.5, quedaría como por acá, más o menos. Entonces, ¿Qué hacemos? Dice los mayores Entonces ponemos la bolita Y decimos los mayores Como son los mayores La gráfica debe tirar hacia adelante Entonces va a ser todos los mayores Vamos a tomar hacia adelante O sea que va para este lado Ahora miremos Tres medios Los menores a tres medios Entonces me ubico acá Y me voy hacia atrás porque son todos los menores. Bien. Miren que ambas bolitas son abiertas. Son abiertas porque estamos hablando de mayor y menor. Pero no dice mayor o igual que o menor o igual que. O sea que no es cerrado. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Lo que está en común entre estos dos. ¿Y qué está en común? Menos un medio hasta 3 medios, quiere decir que la respuesta va a ser x, que pertenece a abierto, no olvidemos que todo lo que sea abierto es con paréntesis, menos 1 medio, coma 3 medios, y cerramos el paréntesis, esta sería la respuesta de mi ejercicio, Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Tenemos lo siguiente. Valor absoluto de 3X menor que 3. Aplica para el caso 1. Entonces hacemos lo mismo. Donde está B pondremos menos 3 menor que A. Pero A vale 3X menor que B. Y B es 3. Este 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir que haría menos 3 dividido 3, menor que X, menor, y acá ponemos lo mismo, 3 dividido 3. En ambos lados de la desigualdad, paso el 3. Menos 3 dividido 3 nos da menos 1, entonces quedaría menos 1, menor que X, 3 dividido 3 nos da 1. Quiere decir que la respuesta va a ser la siguiente, los X mayores, no olvidemos que leemos de este lado, que menos 1 y los x menores que 1, o sea que estas van a ser o formar parte de la respuesta. Vamos a mirar entonces cómo sería en la recta, cómo se vería expresado. Tenemos lo siguiente, tenemos la recta, los x mayores a menos 1, entonces menos 1, ponemos la bolita, mayores, va para este lado, entonces vamos a graficarlo, Va hacia adelante. Ahora, los x menores a 1. Hacemos lo mismo. Va para el sentido contrario, no olvidemos que son menores. Y volvemos y tomamos lo que es común. ¿Y qué es común? Lo que se encuentra dentro de menos 1 y 1. Entonces, esto... Sería la respuesta. Entonces es muy similar a lo que vimos en el primer ejemplo. Entonces quedaría x que pertenece, paréntesis, menos 1, 1. Esta sería la solución del ejercicio. De esta manera se concluye este primer caso. Luego veremos los siguientes casos...